Eh, debo decirles además que ustedes, el público en general, son afortunados porque disponen de una estructura museística, de un museo que se plantea retos como el que hoy nos trae aquí a todos nosotros y no es lo habitual el que los responsables de los museos, de las instituciones, se planteen cómo abordar algunos asuntos que nos preocupan a todos, de manera que enhorabuena y sobre todo gracias a los responsables del museo al director y Agar que ha sido como nuestro ángel de la guarda ya lo mencionaba antes Lourdes por invitarnos la verdad es que es un placer y además aunque el currículum está por ahí yo además de catedrática de historia del arte iba a decir antes de y parece que comparar está siempre mal soy conservadora de museos y ese esa especie de amor y pasión, a la vez que un cierto odio por los museos, bueno, pues ya es algo innato en, en, en mí. Y si les parece, comenzamos mi intervención o comienzo mi intervención, porque además hay algunos aspectos que mis compañeras ya han adelantado, que me parecen muy sugerentes y creo que quizá lo más interesante sea el final, el debate entre todos y todas a propósito de algunas de las cuestiones que aquí se van a plantear. Saben que me voy a ocupar de los uh, de las artistas en los relatos museográficos he preferido denominarlos así y bueno un asunto que yo creo que hay que comenzar partiendo de los problemas de, que tienen los estudios de género mal que nos pese y por mucho que el tiempo transcurra es obligado reiterar ...como hasta que Linda Nochlin no planteó ese texto funda casi fundacional... ...de lo que es el feminismo en materia de arte en ese 1971... ...pues la verdad es que la situación era pésima por no hablar... ...por no utilizar otro calificativo respecto a las mujeres creadoras... ...a las mujeres artistas. En estos momentos esa ausencia de, de estudios de género es un hecho aceptado por todos... Incluso se ha puesto de moda a, a ver quién o, o qué museo, a ver quién no organiza un congreso o unas jornadas sobre estudios de género, a ver quién no se preocupa de estudiar determinadas artistas, otra cosa es cómo se estudien, a ver, bien. Pero hasta que Linda Noaklin, por eso a mí, aunque sea reiterativo, me gusta rendirle esa especie de homenaje porque en su momento fue pionero. Decía antes Lourdes que se produjo en el seno de los movimientos feministas que se estaban en esos momentos desarrollando, esencialmente en Norteamérica. Tampoco es que en España los hubiera, ni muchísimo menos. Había gentes, no había muchas más, uh, um, no había colectivos muy potentes. Bien, ella planteó además no solamente el por qué no había mujeres artistas o buenas mujeres artistas, sino que lo que plantea es una verdadera línea de investigación, que eso es lo que me parece más interesante al, con el transcurso del tiempo. Ustedes conocen ya este texto. En la disciplina de la historia del arte necesitamos una crítica feminista que puede ir más allá de las limitaciones culturales e ideológicas para poner al descubierto prejuicios e insuficiencias. El, las cursivas son mías... No solo en la pregunta relacionada con las mujeres artistas, sino en la formulación de las cuestiones cruciales de la disciplina en su conjunto. Así la cuestión feminista, es decir, se está planteando algo más trascendente todavía que el análisis de las obras de arte. Naturalmente... Eh, la autora no solamente ponía de manifiesto esta carencia, sino que decía iniciaba una línea de investigación en la que le acompañaron muchas otras eh, personas, muchos otros investigadores, muchas otras investigadoras, porque en estos momentos casi todas coincidían que eran mujeres. A mí me gusta que les pongamos un rostro a todas ellas, porque tampoco son tan, tan conocidas, pero obviamente la carrera de obstáculos de Greer es, es un libro ya eh, clásico que yo creo que hasta nuestros alumnos saben sobre todo comparten, van entendiendo de dónde parten las mujeres creadoras o en qué situación o de eh, eh, los obstáculos a los que se tienen que, ir, eh, que tienen que ir sorteando a lo largo de toda su trayectoria. O la propia Griselda Polo, con la que nuestra Noclin realizaba una exposición, eh, aquella famosa exposición de las mujeres artistas de 1550-1950, Uh, y, perdón, me he confundido, era Ana Satherland, Griselda Polo, que estaba trabajando en los ecosistemas artísticos. Pero las tres compartían que, además del análisis de las obras de arte, o de las poéticas, si prefieren ustedes, de las distintas creadoras, lo que había era que analizar el contexto en el que se producían. Eso que ahora nosotros llamamos ecosistema de las artes. Eh, una cuestión importante porque a partir de ahí se pueden plantear los distintos discursos a los que obligatoriamente tendremos que acudir. Eh, en Europa ocurría otro tanto, de manera que a los pocos años, bueno, debieron pasar ya por lo menos una decena, gentes como Lea Vergine planteaban y escribían esta, la otra mitad de la vanguardia, en la que por cierto, bueno, pues a mí el, el libro me encantaba, pero españolas había una exactamente, María Blanchard, de las demás se olvidaba. También es verdad que no existía ningún estudio en ese momento que hablase ni de Maruja Mayo, ni de Ángeles Santos, ni de cualquier otra que podríamos poner como ejemplos. ¿eh? Uh, y en nuestro territorio, en España, Estrella de Diego eh, firmaba su famosa tesis doctoral y digo famosa porque todavía casi 20 años después la ha vuelto a publicar las 400 olvidadas y alguna más, y eh, abordando el problema de las mujeres pintoras en el siglo XIX. Decía que 20 años después ocurría lo mismo que en Norteamérica, cuando volvió a reeditar el libro, pues la verdad es que eh, las tesis que había planteado, o la mayoría de las tesis que había planteado y defendido en esta publicación, es verdad que sin mostrarnos muchas de las obras porque todavía no se encontraban, no las conocíamos físicamente. Todas las tesis decía uh, estaban perfectamente eh, válidas 20 años después, que es lo, lo, grave, lo grave. Es lo mismo que le pasaba también a Linda Nochlin y lo mismo que le pasaba a Griselda Polo cuando casi 40 años después volvieron a plantear en la conmemoración de aquellos uh, años míticos sus estudios y volvieron a referirse a los mismos, incluso introduciendo cosas uh, o asuntos, aspectos más novedosos. Bueno, pues el problema es que había que seguir trabajando. El, el problema persistía, como decía una fantástica escritora hace poco tiempo. Estábamos en 2006 y la situación seguía siendo grave. ¿Es verdad? que se había avanzado mucho, considerablemente, tanto en Europa como en América. Y es cierto que la situación ha cambiado, pero en especial en los últimos años de nuestra centuria. Otra cosa es cómo, cómo ha ido variando. Sin embargo, ese, ese avance que es evidente en el conocimiento de las poéticas creativas de nuestras artistas contemporáneas, Uh, bueno pues lo es mucho menos yo diría que sustancialmente menos en lo que afecta a otras protagonistas de esa escena artística y que en el caso de los varones conocemos bueno con bastante uh, detenimiento me refiero a agentes como las mecenas las coleccionistas las galeristas las directoras de museo y desde luego las teóricas y las críticas uh, una ausencia más que notabilísimo dentro de esa edad contemporánea que tampoco es, vamos, que son dos siglos. Es un problema. De hecho, si yo les preguntara quién fundó el Guggenheim el de Nueva York, el Museo Guggenheim de Nueva York, todo el mundo repetiría que era Solomon Guggenheim. Pero si yo les preguntara quién era el MoMA, quiénes eran las fundadoras del MoMA, pues difícilmente algunos de ustedes me contestarían o no me responderían que eran estas tres señoras. Fantásticas señoras, por otra parte, es decir, que hay una diferencia todavía uh, sustancialmente mayor por lo que respecta a la ausencia de conocimiento o la invisibilidad de las otras protagonistas en esa escena artística. Y es lo mismo que nos sucede en el ámbito de los museos, porque que es el asunto que hemos venido hoy a, sobre el que vamos a reflexionar, si durante años las mujeres artistas uh, han sido objeto de ese ominoso silencio, relegándolas a un papel cuando menos secundario, cuando menos secundario hasta que a finales de los años 60 comenzaron a despegarse de ese papel subsidiario de los varones, pues la verdad es que los museos, esas instituciones artísticas, que no nos olvidemos, podemos ponerles todos los adjetivos que queramos, pero son las instituciones, o continúan siendo, mejor dicho, las instituciones que validan la calidad de lo exhibido. Y esa es una realidad que, por muchas transformaciones que se produzcan en el mundo de la institución museística, por mucho que nuestro querido Consejo Internacional de Museos, el ICOM, vaya variando, que en el fondo tampoco introduce grandes cambios sobre la definición de los museos, siguen siendo esas entidades las que cualquier artista o a las que cualquier artista desea exponer, a las que cualquier artista desea exhibir su producción. Y los museos no han sido ajenos a este olvido consciente y real, a esta invisibilización, decimos en estos momentos, yo diría a esta exclusión que se produce con respecto a las mujeres en sus discursos museográficos. Y hablo ya de discursos museográficos. Eso integra naturalmente a las obras artísticas, pero también a los relatos que construimos en torno a ellas. Y que comienza desde que nosotros uh, traspasamos el umbral de la puerta de acceso de los museos. Y da igual que pertenezcan a una u otra época, da igual que sean en uno que estén en uno u otro país, y se ascriban a una otra uh, poética, los museos tienen género. Y ese género, evidentemente, hoy en día, en el 2023, sigue siendo masculino. Um, partiendo de estas cuestiones, o de este inicio, de este preludio, por cierto, no tengo el reloj, me avisarás cuando queden cinco minutos. Gracias. Eh, es como se debe plantear, o me parecía que había que plantear, la ausencia o la presencia de las mujeres en estos relatos historiográficos. La verdad es que además es una ausencia que costó mucho más tiempo en ser denunciada y fíjense que si la escasez de estudios referidos a las mujeres, a Linda Nocklin la planteaba en 1971... Todavía en los años 80 apenas se mantenían algunas cuestiones, algunas reivindicaciones sobre las políticas museísticas y las políticas de género. Tuvieron que llegar las guerrillas Gale en esa bien organizada y orquestada, nos gusten o no nos gusten uh, su producción artística o sus denuncias, en esa bien orquestada, decía yo, uh, reivindicación sistemática en esa ciudad de Nueva York, en la que planteaban el cartel, es del 89 todavía, ya es comenzado en el 85, en el que planteaban si las mujeres debían desnudarse para entrar a los museos. La verdad es que hasta entonces, y los datos que tienen debajo en las páginas, en las, las líneas inferiores son reales, se referían al MED, la verdad es que hasta entonces. A todo el mundo le parecía muy lógico que tuviéramos estos espléndidos cuerpos de mujeres desnudas en los museos y, y, y los estudiábamos con pasión y los disfrutábamos con pasión, pero bueno, no se habían planteado que quizá hubiera la posibilidad de que también hubiera o, obras producidas por mujeres. Casi al mismo tiempo que estamos hablando de las guerrillas gell se comienza a plantear ya al hilo de esos movimientos feministas que a comienzos de los 80 bueno, están en plena efervescencia y hay un ligero cambio, no sustancial, pero ligero cambio en este ámbito, se comienza a plantear la idea de los museos y las mujeres. La, las soluciones más inmediatas eh, eh, vienen desde el, de determinados eh, grupos feministas en los que se decide que lo mejor será que contemos la idea de las mujeres y que, los contemos, que la contemos de las mujeres creadoras, hablo, también los hubo sobre las mujeres y que los contemos en museos distintos. Es lo que ocurrió en este gran y primer museo de Washington, dedicado al reconocimiento de los logros de las creadoras. Realmente el esfuerzo que han hecho merece la pena en la recopilación de obras y en la eh, consecución de una gran colección de artistas, pero no solamente las pintoras más habituales o las gentes pertenecientes a las vanguardias, sino que incorporaron todas las materias. Uh, he traído las fotógrafas porque me parece que son las últimas en ser admitidas o fueron las últimas en ser admitidas en el Olimpo de las Artes. No nos olvidamos, no nos olvidemos de ello y ya llevan ciento y pico años trabajando en estas, en estas materias. Um, hicieron, decía, una la gran labor de recopilación. Yo creo que son más de 5.000 obras de grandes artistas uh, a lo largo del tiempo y de, de diferentes épocas y de diferentes países. Al mismo tiempo que ocurría en Norteamérica, iba sucediendo en el resto de, de, de Europa, se iban m, abriendo e inaugurando distintos museos, algunos con mejor o peor criterio, algunos con mejor o peor fortuna, pero yo creo que es necesario el comentar a, a los esfuerzos realizados por las, el Museo de las Mujeres en Dallas, que pertenecía o estaba relacionado con el Smithsonian. No sé si se acordarán esas grandes colecciones que tienen y la verdad es que el trabajo llevado a cabo fue considerable. En Europa ocurría exactamente lo mismo. Comenzó Bonn con el Museo de las Mujeres. Hablábamos en la comida de, Estocol de Noruega con ese museo, cuya mujer además eh, lo dirigía o lo dirige todavía con mano firme y además con una enorme delicadez en el planteamiento discursivo, y bueno, se fueron sumando en muy distintos países. También se añadieron a ellos los de las mujeres, los que contaban la historia de las mujeres. Es como si estuviéramos asistiendo por lo menos a un replanteamiento museístico, a que esas grandes instituciones que eran los museos eh, se acordaran de las mujeres, incluso en países en los que en principio o en teoría y en ciudades en las que en principio y en teoría pues no hay una grande no había una gran defensa, unos grandes movimientos feministas como en Mali, como en, en Hanoi o como en Senegal, yo la verdad es que eh, algunos de ellos no los he visto eh, y, y, y pasé tiempo en algunas en, en Mali o en, o en Hanoi Eso, eh, a, a, esa historia tiene que ver con la, el replanteamiento de qué ocurre con las mujeres y los museos, con las, los museos de arte. Pero desde entonces, en este transcurso, desde ese 1981 en el que abrió Bond y en el de Washington en el 87, aunque se creara en el 81, bueno, pues han transcurrido más de 50 años. Y en este momento, ahora intentaré hacer una reflexión más o menos objetiva de los distintos ámbitos en los que se ha actuado en materia de género o de mujeres en los museos, en las colecciones museográficas. Y me parece que lo primero que hay que hacer es referirnos a, esa, a las instituciones, ¿no? institucionalmente, qué es lo que ocurre con, con los museos y las mujeres o las políticas feministas en los museos. Bueno, pues lo más destacable es que antes... Nos planteaba Lourdes la hermosísima definición del ICOM, uh, pero hasta 2013, 2013, y el ICOM nació, como saben ustedes, al filo de la Segunda Guerra Mundial, lo precedía la oficina de museos del año 25, hasta el 2013 el ICOM no habla de la perspectiva de género y su inclusión en los museos. Y esto es grave, es decir, estamos en el siglo 21. A partir de ahí hay un montón, bueno un montón no, hay varias intenciones, varias um, actuaciones en países concretos, evidentemente a mí me interesaba el referente eh, supranacional como era el Consejo Internacional de Museos y nuestro territorio, es verdad que comienza en el 2019, todavía en el 2019 y estamos en el 2023, señoras y señores, el Observatorio de Igualdad de Género de la Cultura. ¿Eh? Bueno, poco a poco se va, a, va habiendo más actuaciones en este sentido, pero este sería el resumen esencial. Todas las comunidades autónomas o algunas comunidades autónomas están estableciendo sus propios planes, sus propias uh, propuestas. Desde el punto de vista de las investigaciones, que es uno de los asuntos que planteaba Lourdes y que yo coincido al 100% con ella pero hablaremos luego, yo diría museos, museos, museos, investigaciones, investigaciones, investigaciones. Eh, Marián López Fernández Cao, con la que yo no he trabajado, pero es verdad que fue una de las iniciadoras, te referías antes a ella en alguno de los proyectos, que a mi juicio uno de ellos, por lo menos el de mujeres y género, es fallido, pero es otra cuestión. ¿eh? Eh, es una de las primeras eh, eh, eh, mujeres investigadoras que comenzó a plantear eh, programas concretos, proyectos concretos, hasta entonces parece ser que, que el Ministerio de Economía y Competitividad todavía no había tenido encima de su mesa ningún proyecto que no estudiara o arqueología o historia del arte o economía circular o inteligencia artificial. Bien, lo pusieron sobre la mesa. Uh, Museos y género, bueno, pues intentaban trabajar con cinco, mujer, cinco museos y la verdad es que a mí me parece que los resultados, porque claro, después de llevar a cabo proyectos también hay que evaluarlos, los resultados no son desde luego los apetecidos, ni desde mi punto de vista ni el de los museos. Uh, otros proyectos generales, y aquí la verdad es que debo decir que he incorporado el que dirijo yo o los que dirijo yo, el segundo, queda fatal decirlo porque no se refiere a museos, y, y género Se refiere a las investigaciones sobre las artistas ¿eh? y a las investigaciones sobre las mujeres que trabajan en la escena cultural, a, ahora ya en relación con, con Europa, sobre todo con Francia y con Italia, que es donde se han dirigido nuestras protagonistas, que también salían, ¿eh? con esfuerzos, con muchos esfuerzos, pero también salían los integrantes, como planteaba antes Lourdes. Bueno, pues están de, las, de la universidad complutense, Sevilla, Valencia y otras gentes de fuera de nuestro país. Y continuamos trabajando. Y lo más sugerente desde mi punto de vista es esta base de datos que finalmente, con que finalmente el Estado español ...o el territorio español cuenta, no solamente son las artistas españolas... ...sino las que trabajaban en España. Piensen que la Primera Guerra Mundial a nosotros no nos afectó... ...pero la neutralidad de nuestra política sí que trajo consigo... ...bastantes artistas que crearon movimientos de vanguardia... ...además de reformar ese pacato uh, uh, sistema artístico español. Hay también proyectos, sigo operando, sigo analizando a asuntos concretos, mencionándolos mejor que analizándolos, uh, que disponen algunos museos. Algunos museos, por fin, se lanzan a hacer proyectos propios de investigación. Otra cosa es lo que, los resultados, si nos gustan más o menos. ¿no? He traído el de Frente y Retaguardia, Mujeres en la Guerra Civil, desde el Reina Sofía. Yo no tengo muy claro que... que, que que sea el proyecto de investigación perfecto a juzgar por los resultados que estamos teniendo nosotros, pero ahí está y es importante. Fuera del canon, las artistas pop en la colección, ahí está, siguen trabajando en él, mmm, trabajan en general eh, con las gentes del propio museo y solo con algunas personas externas de la universidad, cada uno decide hacer lo que le parece más oportuno, y pocos museos más tienen proyectos de investigación. Hay un tercer apartado mucho más amplio, quizá el más amplio de todos, uh, como son las actividades, que yo he reducido a un esquema muy pequeño, para simplificar, pero que algunas están uh, las actividades que más... ...se llevan a cabo, están contenidas... ...y serían en el fondo las exposiciones temporales... ...desde luego y los itinerarios y las visitas. Y otra cosa es lo que nos gusten. ¿Eh? MAP sabemos que ha trabajado desde el principio... ...desde su aparición Mujeres por las Artes Visuales... ...con ese patrimonio femenino... ...incorporando ahora las... ...la última política era la de las compras el que se oponía a ese 7% de las compras que se habían decidido para dedicarlo a las mujeres. En el ámbito de exposiciones, creo que es justo comenzar con fuera de orden una de las uh, muestras que comisario Fernando Huizi, por cierto, todos pensamos siempre que la uh, comisario Estrella de Diego no, pero bueno, dio a conocer eh, a finales del siglo pasado a unas eh, artistas que hasta ese momento eran desconocidas. Ahora eh, las conocemos perfectamente bien, pero en aquellos momentos supuso una novedad auténtica tras un trabajo de investigación llevado a cabo. Ah, esta nos la saltamos, no, no porque no nos guste, ¿eh? no porque no me guste, sino porque tiene que ver con otro tema que todavía no ha salido aquí. La, la que tienen en la pantalla, la llevamos a cabo la profesora Iyan, Magdalena Illán, mmm, desde la Universidad de Sevilla y yo misma en la Universidad de Zaragoza, y por primera vez se daban a conocer pintoras, nos gustó llamarle pintoras en España, um, entre ese periodo que tienen ustedes. La excusa era conocer qué había ocurrido con María Luisa de la Riva, una pintora de flores que mmm, vivió y llevó a cabo su trayectoria en París, ejerciendo de forma muy distinta a cómo ejercían las artistas por esas fechas en nuestro país y de la misma manera que les ocurría en, en, en Francia. Y el la fecha de nacimiento y de la muerte. Y eso nos permitió trazar una secuencia de unos 50 años que por fin nos uh, posibilitó el encontrar y localizar obras distintas, que era el problema que teníamos hasta esta fecha. La tesis de Estrella de Diego con ser pionera uh, adolecía de un pequeño problema, y es que no conocíamos las obras que habían producido esas artistas. Por lo tanto, eh, aunque nosotros cambiásemos el relato historiográfico, la apoyatura era difícil de argumentar desde un punto de vista científico. Bien, la verdad es que fue el principio, del, del, desde esa exposición arrancamos ya con los proyectos de investigación. Ah, invitadas... Bueno, yo ya lo voy a decir de antemano. Me pareció la exposición más fallida de todas las que se pudieron plantear en el Museo del Prado. Antes comentó, uh, comentaba Lourdes de las dos primeras exposiciones que se habían celebrado en el Museo del Prado, nuestra mejor pinacoteca sin ninguna duda y una de las mejores del mundo. Las dos exposiciones que se habían hecho hasta la fecha sobre mujeres, la de Clara Peters, y luego como yo se lo decía a sus responsables, como parece ser que las mujeres no eran suficientes, pues eh, eh, organizaron la de Sofonisba Anguissola y la Lavinia Fontana de dos en dos. Bueno, ya íbamos avanzando, ¿no? Y aquí ya fueron muchas más. Eh, digo fallida porque, porque les hubiera dado más de sí, que hubieran presentado una primera exposición sobre la imagen de la mujer que es la que les enseñaba antes de cómo se ha visto a la mujer en los distintos ámbitos, o bien haber presentado, ya que no se había hecho todavía hasta la fecha, aunque fuese colectiva, bueno, pues una uh, secuencia, un discurso de lo que ocurría con las mujeres entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, ¿no? al menos... Tenían bastantes obras en el Museo del Prado, pero bueno, pues no lo hicieron y, y claro, el error se fue acumulando uno detrás de otro, desde el propio título. Tenían muchos títulos, ¿eh? yo no digo que no, que no haya que invitar a las señoras a ir al museo, pero parecía más conveniente que en, ese, en esa presentación de las mujeres, uh, de las artistas contemporáneas en España, no actuales, pues igual, hubieran tenido más derechos. Bien, cada uno elige, cada museo elige el discurso que quiere presentar. Por eso decía que, las, que, que estaba trazando un panorama de lo que se está planteando. Poéticas de género es verdad que pertenece a nuestro proyecto, la produjimos con el final del proyecto primero. Pensábamos que la transferencia, decía antes Lourdes, es esencial y una forma de demostrarlo pues Además de publicar libros, de encontrar obras, de cambiar el relato, que eso ya nos parece sustancial, pues todo eso, si lo enseñamos al público en general, vamos aprendiendo. Porque si nos enseñamos lo que investigamos ni en las clases, ni siquiera en las universitarias, ni se presentan en los museos, ni se organizan en exposiciones, difícilmente la sociedad va a conocer el trabajo de las artistas mujeres difícilmente no casi imposible bien creo que, que fue una buena exposición en la que se dieron a conocer y sobre todo se cambiaba ese relato historiográfico se insistía en la calidad de las obras en la diversidad de las obras incluso en y la calidad de las obras de acuerdo con los parámetros de ese nuevo relato es decir mmm, se tienen instrumentos ya en estos momentos para ir construyendo una nueva historiografía distinta. Ah, otro grupo de actividades, que quizás sea el que más... Eh, las exposiciones, evidentemente, son las que constituyen el instrumento mejor para la divulgación, lo sabemos todos, de la materia que fuera. Eh, se suceden en el tiempo, en un transcurso de tiempo. Corto, no obligan al público a permanecer mucho rato en el museo, mucho tiempo, como máximo una hora y media, es decir, todos sabemos que son el mejor instrumento de difusión, pero en los últimos tiempos, y sobre todo en materia de género, los que más gustan son estos itinerarios. Um, otra cosa es cómo se hagan, y si resultan importantes e interesantes o no. Bueno, el Prado se tomó bastante en serio esa... Exposición y, sobre todo, las críticas que le acompañaron, y fueron muchas, con una defensa poco bien argumentada, y, y está en constante, eh, bueno, planteándose ya incorporada a más mujeres, planteándose itinerarios como el que están viendo o museos como el Thyssen, que en los últimos tiempos bueno ya tradicionalmente viene por lo menos ofertando un par de exposiciones al año referidas a instalaciones de mujeres actuales, um, mujeres artistas en la vanguardia rusa, o el MACBA, esos feminismos con perspectiva, obras con perspectiva feminista, pero ya le llama feminismos de, de entrada, y llegamos al punto difícil, sobre todo para un director de museo. Ah, para cualquier director de museo. ¿eh? ¿Qué son las colecciones? ¿Cómo están representadas en las colecciones? Ahora no hablo del... Bueno, podemos hablar del discurso al que aludía Lourdes antes, con buen criterio, y además de las colecciones, de la representación no me voy a detener en lo que ocurre fuera de nuestro país, sino que me voy a centrar en lo que ocurre en nuestro país, en algunos de los mejores, más importantes, sin demérito de los restantes, y que tienen ciertas obligaciones en tanto en cuanto museos de carácter nacional. El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía eh, eh, bueno, tiene su, su colección, saben ustedes, que ya Comienza en 1898, se decidió así con el Museo del Prado y llega hasta la actualidad. Las fechas de 2020 eran las siguientes. En la colección 2 la de las 32 salas, solo dos estaban, protagonistas, estaban protagonizadas por mujeres. En la tercera, en la colección 3, eran tres grandes bloques, si se acuerdan, ahora ha cambiado. La de 24 salas que tenía o que incorporaba solo tres estaban dedicadas a mujeres artistas es significativo ocurre lo mismo que con los temarios en las um, en los grados y en los másteres es muy significativo la ausencia de mujeres en todos ellos pero como no hemos venido a hablar de eso entre ellos Elena Asins por fortuna en el 2022, debo decir que han aumentado un poco, muy poco, pero han aumentado. Los años 20, pero claro, los años 20 los hemos incorporado a nuestras artistas que ya conocemos bien, a esta generación del 27, partiendo de María Blanchard, los hemos incorporado en unas salas solas, por si acaso. Luego hay un potente desarrollo de la cartelística, además con buen criterio y un buen diseño museográfico de la Segunda República. Han añadido obras de Delitejero que no han adquirido, pero se han pedido prestadas en depósito. Y, desde luego, todos los dibujos de Guerra de Piti y Bartolozzi. La situación ha mejorado. ¿Eh? Por cierto, en las colecciones disponen de al menos de 180 obras. ¿eh? Lo digo porque ellos son muy colaboradores y no porque yo trabajara en ese museo, sino porque a los investigadores nos dan facilidades y los tienen perfectamente definidos. Ha preferido los museos catalanes en vez de los museos gallegos. Ustedes también tienen un estudio hecho por un gallego que da todos los porcentajes de los distintos museos. Por cierto, en los porcentajes de los museos gallegos aparecen los museos de arte contemporáneo con una proporción mayor de obras de arte y están casi todos ellos desglosados. Yo prefiero ver, ver también lo que estoy comentando porque las cifras son, son muy elocuentes, evidentemente, pero a veces se pueden perder matices y no conozco todos esos museos en profundidad y su trabajo en, en, en materia de género, de mujeres. Sí, los museos catalanes, bien, la evolución parece que va al unísono con el icom. Eh, en 2012 pues el MACBA contaba con un 9,95%. Piensen que el MACBA en cuanto a la representación en las colecciones no hablamos más que de eso lo tiene un poco más fácil porque esencialmente sus colecciones parten desde Dow Set ¿no? con lo cual la actualidad les ha permitido ir incorporando nuevas obras ¿eh? con mayor facilidad. Frente al 0,7% que tenía en ese 2012 el MENAC, la cosa estaba un poco mal. Los datos son de FIAR y además están publicados y además eran ciertos. La, la situación, el punto de inflexión en el MENAC y en las colecciones catalanas, yo creo que comenzó de los museos catalanes en este 2016. Se plantearon varias reuniones y la... bueno... ¿Cómo solucionamos esto? ¿Qué hacemos esencialmente en cuanto a la adquisición y a la incrementación de la presencia de las mujeres? Pues la verdad es que fue aumentado, aumentando un poco, pero fíjense en las cifras, ¿eh? un 5,32%. Ese es el año que, que el MENAC, por fin, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, expuso, por fin, expuso a su Luisa Vidal y fueron distribuyendo por las colecciones a algunas de las mujeres artistas. Entre ellas, algunas extranjeras que se habían afincado en España ¿eh? y que son fantásticas, por otra parte, como la que estaban viendo ustedes, o incluso gente desde el siglo XVIII, o espléndidas composiciones, uh, incluso modernistas, de María Rusiñol, que están, sí, salpicadas por el resto de la colección. Naturalmente, la gran Luisa Vidal, cuenta con una media docena de obras en la secuencia, uh, en la narración que cuenta el Menac sobre el 19 y el 20, esencialmente centrándose en las uh, épocas de mayor fuerza y de mayor potencia creativa que tiene Cataluña con el modernismo. Y llegamos a nuestro Museo Estrella. Yo quiero mucho al Museo Nacional del Prado, pero eso no, no quiere decir que no sea objetiva y que tengamos que contar las, uh, la situación tal y como es. Bien, en 2019 este recorrido específico que están viendo por las pinturas firmadas por mujeres. Fue en este año cuando se comenzaron a plantear las exposiciones dedicadas a mujeres. En ese mismo año... Uh, yo dirigí, no porque, no porque yo lo propusiera, sino porque ella lo decidió, Patricia Díez Calvo, y siempre le pido permiso para utilizar eh, su estudio. Y los resultados fueron los que tienen ustedes. Había diez cuadros pintados por cinco mujeres entre las más de 1.700 obras que componían la colección permanente de 17.000 obras catalogadas solo 38 de mujeres y bueno, exhibiciones temporales ya se lo ha contado antes Lourdes y se lo contaba yo ahora dos muestras dedicadas a tres mujeres en 2023 la situación ha cambiado un poco a mejor, ¿eh? a mucho mejor las cifras serían estas. Más de 1.200 obras expuestas. De mujeres artistas hay 18. Salen, ¿eh? Mm, mm, sabemos cuáles son exactamente todas ellas. Luego el porcentaje de mujeres artistas es de 1,5. Las obras conservadas, porque también importa, no solamente lo que se exhibe, son 9.000 o algunas más, ¿no? Pues ahora sí sabemos, 437 están realizadas por mujeres de todas las disciplinas artísticas, incluidas algunas miniaturas. ¿eh? El porcentaje de mujeres en la colección aumenta un poco. Eso es lo que ocurre con el Museo del Prado y con la mayoría, estas son las artistas, cuya presencia en las salas del Prado está en la actualidad vigente. Desde María Blanchard, acuérdense han cambiado el inicio de la colección y algunas obras uh, de artistas como ella han pasado a engrosar sus fondos y esa es la situación real bien la situación real de nuestros museos de las colecciones mejor dicho en los museos nos faltaría que voy a comentar rápidamente, la, un último aspecto, la bibliografía que se ha producido también, porque desde esos 50 años que comentaba, desde la, la aparición del museo en Washington, dedicado a las mujeres, también se está produciendo una... yo diría una atención bibliográfica o de los estudios, dedicados a qué está ocurriendo con los museos y el género que antes no se producía no son muchísimos la bibliografía pero ya va siendo abundante, la mayoría bueno, se plantean desde ámbitos críticos yo creo que todos habrán leído el de Pello, Riaño Las Invisibles porque el Museo del Prado ignora a las mujeres, que no le hizo ninguna gracia ...en el 2020 y sobre todo más reflexiones, más estudios... ...no exentas también de una cierta crítica. Por elegir tres eh, en el ámbito internacional yo diría que, que el, el trabajo de Katie Deepwell... ...que es una inglesa fantástica, una investigadora que se replantea... ...la posición de las mujeres en la crítica y sobre todo en las instituciones museísticas... ...es importante... En el caso del territorio español, bueno, pues Patricia Molins hizo un Feminismo y Museo, publicó, perdón, Feminismo y Museo, que yo creo, un, un imaginario en construcción, que está muy bien en esa revista Espacio, Tiempo y Forma, en el 2020 y luego en el territorio gallego en el que estamos también hay un artículo largo de Miguel Ancho Rodríguez del 2022 en el que habla de la situación a la que aludía yo previamente Incluso hay algunas tesis sobre este asunto en concreto, lo cual ya es un paso más que significativo. Parece que avanzamos con el problema, o por lo menos en cómo lo planteamos. Y llegaríamos a esos retos, a que en el fondo será el de lo que hablemos luego, no lo que a nosotros nos parece en que en los museos de, de, de, dedicados a las artes, no sé si a las bellas artes o a las artes en general, tienen que ver. Eh, como verán, la situación ha ido cambiando mucho a lo largo de todos estos años eh, y para mejor, evidentemente. Mm, hay muchas actividades que se están llevando a cabo, no en vano, estamos en un momento en el que se han puesto de moda los estudios de género y eso es rigurosamente cierto. Otra cosa es la, lo sustancial de esos estudios, que es muy distinto. A mí las exposiciones temporales me importan pero me importa poco si no tienen un contenido, si no parten de una investigación real y si no se perpetúan y se mantienen a lo largo del tiempo con la misma, no voy a hablar del número ni mucho menos, pero con la misma naturalidad con la que se plantean y programan las exposiciones dedicadas a varones o a cualquier otro asunto. Es decir, esa es la gran diferencia. Dos, que esas exposiciones deben mantenerse, con una, deben mantenerse no con una, sino con una... ...con tesis sólidas y apoyándose en problemas sólidos. Y propuestas o los retos que tenemos ante nosotros... ...siguen haciendo falta esa celebración de encuentros... ...y foros de reflexión como el que hoy nos ocupa. Y no estoy alabando, que también, a los organizadores... ...de, de estas jornadas, pero o se, tiene, se reflexiona sobre este asunto pero de verdad y en serio, o, o, o la verdad es que la, la historia y la experiencia nos está demostrando constantemente, por lo menos en el ámbito de las artes, que los periodos en los que se pone de moda un tema, se investigan algunas artistas. Pero el olvido es mucho más rápido, mucho más celérico de lo que podríamos imaginarnos. Y ya en el tiempo transcurrido entre el inicio de la edad contemporánea y nuestros días, hay por lo menos dos momentos históricos en los que un desarrollo considerable de estudios que luego fueron sepultados convenientemente y las obras desaparecieron, no se sabe dónde estaban. ¿no? Bien, ah, por eso defiendo esa celebración de encuentros. Proyectos de investigación en, com en convocatorias competitivas o sumarse a ellos. Es decir... Mmm, Necesitamos que, que los museos se integren como suelen integrarse las individualidades dentro de los proyectos de investigación o que los generen ellos investigación, investigación, investigación. Sin ello es imposible que podamos construir ningún relato que se sostenga, que se sostenga en el futuro. Desde luego aumentar las art artistas incluidas en las colecciones permanentes, pero yo diría, pero yo diría que de una forma muy concreta apoyada siempre por un relato en el que se tenga presente el trabajo de las mujeres, existan o no existan esas obras. La adquisición, ya voy terminando, Agar, la adquisición por parte del Patrimonio Español de Obras de autoría Femenina. Seguimos necesitando esas adquisiciones, análisis y seguimiento de lo realizado, reconocimiento a las tareas realizadas por mujeres, no solamente en el ámbito de la creación, y, desde luego, emplear la perspectiva de género si no queremos emplear la perspectiva del feminismo. Es decir, todo lo que se haga, cualquier uh, uh, nueva instalación o se reforman las antiguas, esas hojas de salas, esas visitas, si no se impregna de esa perspectiva no nos sirve de nada. Y tampoco cuesta mucho, porque aunque cueste cambiar las colecciones permanentes, decía Lourdes antes, a la introducción de que las mujeres han existido a lo largo del tiempo sea el relato que sea, no cuesta absolutamente nada. Y cambiarlo en la web no cuesta todavía, cuesta todavía menos. Es decir, que esa perspectiva de género o esa posición feminista, llámenles como quieran, uh, es una de los, las necesidades argumentales para poder proseguir en una tarea en la que, que las mujeres, las artistas, consigan ocupar ese lugar que les corresponde en el museo o en los museos de acuerdo a los nuevos criterios que ya conocemos y sobre todo a los nuevos relatos que se comienzan a construir. Y eso, en eso yo creo que todos los que están aquí y sobre todo las gentes jóvenes que han venido de Vigo y de otros sitios tienen mucho que decir porque el futuro depende de todos. Gracias.